Primero, un largo. todos! ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Desde aquí, desde Miami Luxury Cars, volvimos. Miren, y el día de hoy, yo creo que el día de hoy, les voy a hacer tour del sitio. Y les voy a hablar de un carro en especial. Obviamente ustedes ya lo vieron, está ahí en el título del video. De qué carro les voy a hablar, pero también les voy a hacer un pequeño tour de los carros que en este momento hoy... Hay aquí en Miami Luxury Cars Para que obviamente se animen Y bueno, estamos trabajando en colaboración Por ellos nos dejan venir y darnos una vuelta Y mirar todo, todo absolutamente todo lo que hay aquí eventualmente, como les dije en estos días Vamos a salir y a dar una vuelta Porque vamos a ir a uno de los shows más bacanos Y que ya les mostré anteriormente Si no lo han visto, voy a dejar un link Para que vayan y vean eh, Ese show Es completamente gratis Para que vayan y vean carros de locos Porque son carros verdaderamente locos Mientras tanto les voy a dar un tour por el sitio. Estoy aquí con mi amigo, con el David, David, que más bien o no. David, dije que en español ¡En español! ¡Ah! En fin, les voy a mostrar el carro que vamos a ver el día de hoy Señores, Ferrari 488 Spider Blanco Y el cabalino rampante Vamos, vamos, Aplausos, aplausos Porque realmente este es un carro que es absolutamente de locos ya les había dicho en otro video que el problema de Miami es que uno se empieza a acostumbrar a los carros de lujo como si fuera algo normal. Señores, eso es un Ferrari, un Ferrari no desprecien el valor que tiene ese carro. Van a decir, ¡ah! Es que hay muchos mejores por ahí. Van a ver uno de los shorts, y ¿sí? van a ver el McLaren en si sí, el Shelby Cobra o okay, qué mejor, una edición especial del Lamborghini. ¡Ah! Ah, no me importa, no me importa, este carro para mí es de loco, es de loco. Y les voy a decir las cosas que me gusta el carro, les voy a contar un poquito de las especificaciones Por qué este carro es tan especial y por qué me gusta tanto este, este carro. I empecemos por el inicio ¿Cómo son las llaves del ferrari spider 488 estas son tus llaves del ferrari 488 son un poquito grandes esto no se te puede perder para mí son un poco grandes pero esto no se te puede perder y, y aquí lo vamos a aprender. venimos adentro facilito facilito miren aquí está como abrirlo y guau ¡Wow! Y aquí adentro pueden ver detalles que me empiezan a gustar inmediatamente del carro. Todo el tema de la fibra de carbono que tiene este Ferrari aquí justo cuando entramos. Por dentro, este sí es una cojinería, pues es cojinería de cuero, pero miren la parte de atrás. Tiene todo en fibra de carbono, todo, todo esto en fibra de carbono. ¿Cómo son los asientos? Miren, los asientos son ergonómicos, son bastante delgados, obviamente en la parte de atrás tiene fibra de carbono y vamos a empezar a ver todos los detalles que tiene el 488 Spider. ¿Qué es lo que me parece la locura de este carro? Que la silla, esta silla en la que estás aquí en este momento, es, es como una silla envolvente, realmente apenas tú te sientas, el carro te invita como a, como a abrazarte, la verdad la silla, eh, no podría decir que es la más cómoda porque no es la más cómoda, ya no es como tan blanda pero si sí te sientes como, como que envuelto obviamente todo alrededor del timón, todo alrededor de la conducción y bueno ni decir del timón y todas las especificaciones y todas las cosas que tiene es una absoluta locura ya he tenido la oportunidad de manejar este carro anteriormente y les digo que es una delicia, es una delicia les tenemos sorpresas, les tenemos cositas chéveres si y les tenemos más videos, así que no se olviden de suscribirse al canal y darle un like si les está gustando, más o menos, cómo va esta historia con este 488 Spider. Entonces, hemos entrado. Voy a tratar de mostrarle todos los specs posibles y cómo se siente manejar este carro desde aquí y atropellar a ese pendejo que está allá, David. Bueno muchachos, y lo más bacano de este Ferrari es que miren todo el tablero en la parte interior, todo el tablero, todo el tablero, todo el tablero, pum, 488 Spider Ferrari y el cabalino rampante. Y les voy a explicar cosas que tienen que tener así como básicas para que puedan ustedes superar este carro. Bueno. Primero que todo, pues claramente este es el botón de, de encendido y apagado. Para ustedes poder encender y apagar el, el carro, lo que tienen que hacer es presionar el freno y ahí lo hunden. Si solamente lo hunden, lo que va a hacer es que va a prender toda la parte como eléctrica del carro. Para, estas son sus direccionales, izquierda, derecha, ¿sí? la parte de, de limpiabrisas, ¿sí? Esta es la parte de la suspensión para que ustedes ponerlas si van a pasar por un sitio como que está lleno de... Que está bumpy o algo, ustedes lo pueden... Ahí pueden ver, miren, ustedes lo unen bumpy road, entonces lo que hacen es hundir este botón, ¿vale? Y aquí en la parte de atrás, miren esta belleza, las palanquitas en... Uff, una vez delicia en todo lo que es fibra de carbono aquí derecha o izquierda, ustedes cuando vayan a arrancar hunden esta palanquita y lo pueden poner a andar. ¿Vale? aquí pueden controlar el volumen si lo quieren duro o bajito y con este botón lo que hacen es aquí empezar a manejar este lado de la pantalla todo este lado de la pantalla con este botoncito manejan este lado de la pantalla perdón, aquí se ve que han puesto algunos celulares ahí metidos pero bueno, vale detalle importante que me encanta este carro fibra de carbono acá, cuero a los lados obviamente el caballo y lo que les digo que todo el asiento como que te envuelve y está enfocado a manejar, solo a manejar. Cuando quieran dar reversa, pues la reversa no está aquí, que esa es una de las cosas, digamos, más complicadas, que a veces uno dice, pues madre! ¿Dónde están? Pues la reversa, señores, está aquí, aquí está la reversa. Puedes poner el modo de manejo en auto o lo puedes poner, obviamente, aquí para que vayas haciendo con las paléticas o vayas subiendo manualmente las velocidades. Vidrio de la parte de atrás, este vidrio, ese vidrio que están viendo ahí, Pueden subirlo y bajarlo y, y lo que es el techo lo manejamos desde este botón Todo en la parte central, como siempre les digo Ferrari es súper sencillo, súper simple con sus botones Y básicamente señores con eso van a manejar con facilidad y más o menos se van a defender Para que ustedes puedan manejar el Ferrari 488 sin ningún problema Estoy hablando de demasiadas cosas técnicas, qué tal si sí, vamos a verlo, lo prendemos, lo escuchamos, a ver qué tal, qué tal, porque les digo es una delicia, absoluta delicia. voy a contar entonces ahora las tres cosas que más me gustan del carro las tres cosas que menos me gustan tres cosas que más me gustan del carro número uno me gusta el sonido de su motor ese, ese tiene como el encendido en frío es delicioso y, y cuando uno lo aprieta duro suena buenísimo número dos estás disfrutando de un carro deportivo puedes subir y bajar el top quitarle el techo, ir a, con el viento en la cabeza, mejor dicho, disfrutarte Madami a tope, como debe ser. Esto me encanta de este carro. Número 3, es Ferrari, muchos Ferrari, algunos dirán, no, es que Ferrari ya no tiene las mismas prestaciones que muchos carros, es demasiado sencillo, que es demasiado como básico en sus terminaciones no me importa, es un Ferrari, se trata del motor, se trata de la experiencia de manejo, se trata de cómo te envuelve el carro y eso, sobre todo esa parte del manejo y todo lo que envuelve la marca como tal, es una locura, enfocada al manejo. Y las cosas que no me gustaron del carro, las tres cosas que no me gustaron, me gustaron del carro son muy sencillas, número uno el asiento es una locura envolvente pero es supremamente incómodo definitivamente esto no está hecho para, literal, para viajes largos se te ahorra la raya del culo, no hay nada que hacer Número 2, esas pantallitas, he está enfocado en el manejo pero esas pantallas sí, o sea, son demasiado pequeñas los controles por ser como tan simples a veces, no sé, no me da no me da como podría tener una mejor pantalla, no lo sé y la tercera cosa que no me gusta es.. ¡Mierda! O sea, no le di mucha alcantara. La alcantara es una cosa que.. que tienen esos carros de lujo. Pero bueno, supongo que debe ser porque es con top-down y por eso tiene más cuero y tiene más fibra de carbono. Pero de repente algunos detallitos de Alcantara no le quedarían mal. Si me equivoco, pues díganme que me voy a morir ahí y hagan sus comentarios, ayúdenme, la idea es que todos aprendamos y la idea es comentarles desde mi punto de vista qué es, lo que más me, qué es lo que más me gusta y qué es lo que no me gusta y esas fueron las tres cosas que no me gustan muchachos, aquí me despido, espero que tengan un feliz día, una feliz noche una feliz tarde, no sé dónde de dónde estén viendo esto y en qué momento, pero recuerden que nos vemos pronto y no se olviden de suscribirse, nos vemos siguiente video muchachos, quiero saber si quisieran que habláramos de este carro déjenme en los comentarios miren, vamos a ver si está abierto miren por dentro wow. espero sus comentarios